En los últimos años, la plataforma Twitch se ha vuelto cada vez más y más popular, al punto de que casi todos los youtubers de hoy en día suben sus videos desde los retratos de sus directos de Twitch. Desde el 2020 tenemos exponentes como Auron, Ibai, Rubius y Greff. En el 2021 tuvimos a Juan Guarnizo, el Mariana, y Juan y el Shokas. Y como es tradicional, cada año tenemos nuevos talentos que tienen un crecimiento y sobresalen en la plataforma. Y con los premios se a la vuelta de la esquina, pues hay que ver que streamers han tenido un crecimiento importante y hayan sido revelación este año tanto en números como en popularidad. Es por eso que presentamos top 5 streamers que fueron revelación en Twitch. Para este top tomamos en cuenta el crecimiento en las estadísticas, el mantener esas estadísticas a través del tiempo, el impacto en Twitch y la popularidad que haya adquirido este mismo entre el gremio de Twitch. En el puesto número 5 tenemos un streamer que lleva desde el 2020 haciendo streams, pero este año fue cuando tuvo su pequeño boom y muchos dijeron ya era hora. Y que tardó mucho en llegar. Estamos hablando de Noni, un chico español que lleva tiempo subiendo videos en YouTube y empezó a hacer streams en el 2020. Ha aparecido en algunas series de streamers a través de estos años, pero este año en London a ya empezaba a recibir miradas por su manera tan cómica de rolear. Y luego recibió toda la atención cuando quedó como ganador del Saw Minecraft Game en junio, donde alcanzó el máximo de 88.741 espectadores. Y fue el gran fichaje y revelación en Tortilla Land 2. Tuvo ya gran crecimiento y se concilió en popularidad. En el mes de enero de 2022 tuvo una media de 113 espectadores y actualmente ahora en noviembre de este año tiene una media de 5.000 y 6.000 espectadores. Damas y caballeros, bienvenidos sean a esta hermosa serenata acuática, donde Cristinini escuchó una canción para sí. <risa> Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que aquí? a mí me toca. ¡Vamos todos! ¡Ay, ay, no! ay! En el puesto número 4, un youtuber que fue popular en su época y que ahora está teniendo un crecimiento muy importante Twitch a pesar de no ser tan popular, nos referimos al peruano Andy Zane o más conocido actualmente como el Zayn que aunque no se mencione mucho y esté pasando desapercibido, ha tenido muy buenos números este año. Una cosa que hay que mencionar es que también llegó a hacer streams durante solamente un mes en el año 2021, donde en ese mes tuvo una media de 1.610 espectadores, pero luego dejó de transmitir. Y en junio de este año empezó a hacer streams con una media de 6.500 espectadores, y actualmente contando con una media similar incluso incluso alcanzar pics de 13.845 espectadores. Quizás digan que es trampa porque empezó con un pasado en YouTube, ya tenía una buena base de espectadores, pero fue este año que empezó a hacer streams de manera seria, y desde el inicio hasta el día de hoy se ha mantenido relevante y con buenos números, siendo una completa revelación. Esta, esta, esta sí, esta sí, directa ¿eh? Vale, entendí las directas. Las voy a apuntar en mi, en mi libro. Entendí. No, no, no. Es que lo que pasa es que son muy directas, pues, bueno? vamos a. <ríe> si entiendes las directas, yo tengo novia, dice. Ah, sí, pendejo. Ese clip es antiguo cuando no te conocía cuando no me conocía, dice este burro, este asno, ¿cómo va a decirlo la invitada si no me conocía? En el puesto número 3 tenemos una streamer que la rompió en Facebook, luego se mudó a Twitch y también la rompió y se ha mantenido durante todo el año con muy buenos números, y siendo relevante y estamos hablando de la mexicana Rivers o Rivers Gigi. una streamer que se ha vuelto bastante conocida en este año. Como mencionamos antes, empezó en Facebook, siendo una de las más grandes, pero que tenga éxito en una plataforma no significa que será lo mismo en la otra. Pero este no fue el caso, de hecho, creció más. Se volvió un meme por su comercial con snyker asistió a la velada del año 2 como invitada, se volvió propietaria de uno de los equipos de la King League de Piqué y es capitana del equipo mexicano en el torneo de fútbol de The Comenzó en enero con una media de 4.000 espectadores, a partir de febrero ya tuvo una media de más de 10.000 espectadores y así se ha mantenido hasta el día de hoy. Que actualmente en noviembre ya tiene una media de 11489 espectadores. cuatrocientos Nos No, 이 이거 이대로 그냥 하면은 예? En el puesto número 2 tenemos un streamer que perfectamente pudo haber sido el primero, de hecho estuvo a punto de ser el primero, streamer que en un periodo de meses empezó a crecer demasiado y se volvió un streamer grande de golpe, y estamos hablando de Quest Call, un streamer colombiano de 21 años que lleva haciendo streams desde finales de 2018 y lleva creciendo poco a poco desde entonces. Este año en enero comenzó con una media de 5.000 y 6.000 espectadores y así se mantuvo, pero a partir de mitad de junio y principios de julio empezó a tener una media de más de 10.000 espectadores por directos y ahí en adelante siguió subiendo y subiendo hasta convertirse en poco tiempo en uno de los tops de Latinoamérica. El 2 de octubre hizo un evento llamado Strings Fighter donde alcanzó a tener una media de 124.552 espectadores. Es capitán del equipo colombiano en el torneo de fútbol de Tegref y justo hace poco conoció a su ídolo y cantante favorito Arcángel. Actualmente en noviembre tiene una media de 26.000 espectadores. Y bueno, bueno, yo lo digo, a mí no me interesa ser protagonista de este partido, o sea, no me interesa como que chupar pantalla, absolutamente para nada. Yo tranquilamente, si ustedes me dicen, hey, güey, pues, ¿quieres, ¿quieres chupar panca? O te en la banca, yo me en la banca. Eh, contarle que gane Colombia, a mí no me interesa, bueno, yo me quedo en la banca. Entonces, eso es una decisión de ustedes. Pero ahorita aquí va mi punto de vista, porque yo, por ejemplo, se lo conté a Carlos. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede con eso? Sucede, güey, y yo lo digo muchas veces, la gente prefiere ver un huesco cayéndose y tirándose al piso, o aporriado, y una buena jugada de pesque. ¿Por qué les voy a decir eso? No, es, no es como en el primer lugar, un streamer que ya es súper conocido, que empezó el año siendo un streamer con buenos números, pero acabó siendo ya de los tops de Twitch, que incluso en un momento, según Twitch Tracker, llegó a ser número 2 en toda habla hispana, estamos hablando del gran streamer argentino SPRING. Comenzó el año en enero con una media de entre 15.000 y 17.000 espectadores. Pero a partir del evento Sao Minecraft Games, empezó a tener una media de entre 40.000 y 50.000 espectadores. Ya luego se calmó un poco la cosa, pero seguía con una muy buena media, pero todo se descontroló a partir del mes julio 25, cuando inició Dead desafío 2, que durante el mes que duró la serie promedió más de 70.000 espectadores, mientras terminaba Dead desafío Inició Tortilla Land 2, donde los primeros días de tortilla ya era frecuente verlo con una media de más de 100.000 espectadores. Actualmente sigue con una buena media, de entre 40.000 y 50.000 espectadores, aún manteniéndose en el top de streamers hispanos. No es de extrañar que vaya a estar nominado a streamer revelación en los premios SESLAN, pero es muy probable que esté nominado a streamer del año o a las dos categorías a la misma vez, sin duda un caso muy sorprendente. Oh. Es tipo como que tienen un diferente manejo de las redes, ¿me ¿entendés? Es como muy difícil manejarte bien con las redes sociales si son nuevo o... O nada, son nuevos mayormente. Yo como tipo, no sé, por en el 2017 yo llegué... del 2015 tenía 50.000 suscriptores. Así, imagínate hace cuánto. Yo crecí muy, eh, muy lento, crecí muy lento en las redes sociales. Entonces siempre supe el valor que tenía lo que hacía. La, la, mayor, la mayor cantidad de las veces siempre supe el valor de todo, de todo lo que iba haciendo. Entonces, nada, era como que... Siempre fui aumentando mi valor de venta de mercado eh, a medida que iba pasando el tiempo. Pero eso no lo aumentás de un día para otro, es como que tenés que ir aceptando alguna vez esa cosas más barato de lo que realmente querés y después tipo vas con eso farmeando estadísticas y después tenés como un portfolio para mostrarle a otras marcas. Entonces a mostrarle un portfolio a otras marcas diciendo Che mira, no, yo junté tanta cantidad con esto y tanta cantidad con lo otro y con esto formé tal cosa, ¿verdad? Eh, pero bueno, o sea, no se puede comparar un tiktoker a un streamer famoso, ni un pedo, no, cualquiera se puede comparar con cualquiera. Yo no banco eso de que, no sé, el streamer es más importante que el tiktoker, me chupa huevo, todos somos importantes, todos somos importantes, todos somos creadores de contenido, todos hacemos eh... qué streamer revelación nos traerá el año 2023 aún está por verse hasta luego.